Hola, bienvenidos. Aquí estamos una vez más con todos ustedes en Daily Live Show, la práctica de la verdad te conecta al éxito desde Chicago, Illinois. Estamos gustosamente acompañándoles, llegando hasta sus hogares para que juntos compartamos estas verdades de la palabra de Dios que nos ayudan en nuestro crecimiento diario. Les acompañamos Joe y Jesse y Pelegris. Joe, ¿Cómo has pasado este tiempo? Muy bien, le damos gracias al Señor por esta oportunidad de llegar aquí para hablarte de la buena nueva del Señor. Y este tema que traemos hoy es muy espectacular porque se trata de mantener nuestra firmeza en la palabra de Dios y en nuestra fe. Y por supuesto, estamos en momentos muy difíciles, momentos donde a nivel mundial vemos diferentes sucesos que dice la escritura que habrían de acontecer no y que nosotros como pueblo de dios necesitamos a diario mantenernos firmes ante todo esto que acontece porque en muchas ocasiones esto puede llevar a las personas a retroceder, a dudar, a desconfiar del poder de Dios. Desafortunadamente eso es algo que es una realidad en el, nuestro mundo actual. La gente está retrocediendo, está eh, dudando de su fe, porque hay tantas diferentes cosas que se están uh, divulgando, se están platicando, se están diciendo diferentes interpretaciones bíblicas y además dice la escritura que también en estos finales tiempos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará se multiplica la maldad aún en medio de los mismos hermanos en la iglesia de la misma congregación pero también vemos que la maldad se multiplica a diario en las ciudades Tantas violencias, masacres, disturbios y todo Desórdenes. esto afecta, claro que sí, afecta la fe de aquellas personas que no tienen un cimiento firme en Jesucristo. No se mantiene hoy en día ningún respeto para la vida, para las leyes de la tierra, o sea, para la policía, para el orden. Vemos que hay un desorden, un, un mundo caótico donde eh, vemos que la gente ya no tiene amor ya se están enfriando los corazones de las personas. La gente está empezando a ser más egoísta, a sí. pensar de sí mismo. Y la Biblia dice que cuando esos tiempos vendrán, más firme tenemos que estar en nuestra fe. Porque hoy en día vemos que esa falta de conocimiento de la verdad está guiando a muchos a la mentira, al engaño de Satanás y sus demonios por eso es que vemos que se levantan diferentes iglesias con diferentes títulos, diferentes creencias, doctrinas cada día están aumentando las sectas de error de falsas doctrinas que están arrastrando a muchos que como dice la escritura cualquier viento de doctrina viene y se lo lleva porque necesitamos permanecer firmes en la roca que es Jesucristo y es fundamental, Joe, un buen adoctrinamiento conforme a la palabra de Dios. No tanta fábula, no tanta filosofía, porque allí es donde toma partido el enemigo. Para ganar ventaja y para poder arrebatar aún a los escogidos o engañarlos. Exactamente. Uno mismo debe de estar al diario manteniendo su firmeza. ¿Y ¿Cómo lo podemos hacer? Es en las escrituras, no en YouTube, no es en los medios se trata de uno mismo tener una relación con Jesucristo a través de las escrituras, leer la Biblia, meditar en ella, orar para que no seas engañado. Este tiempo es un tiempo muy crucial para los creyentes. O le queremos a Jesucristo o vamos a creer las mentiras y los engaños que se está formando a través de Satanás, y los demonios. Y este mundo pecaminoso, este mundo pecaminoso no nos quiere llevar a la verdad. Este mundo pecaminoso nos quiere llevar a que nos perdemos nuestra salvación. Porque el diablo sabe que el tiempo se acorta también. Está acelerando los tiempos de, de documentaciones, de, de, de enseñanzas erróneas. Está infiltrándose en las leyes, está infiltrándose en las escuelas, en las iglesias, en libros. O sea, hay multitudes de diferentes engaños. Póngale el título de Jesucristo o Cristiano, pero es mentira porque no colabora con la Biblia que nosotros tenemos para nuestra guía diaria. Escuchamos el anuncio de una nueva película que pronto se estrenará en los cines y tiene que ver con cómo los pastores dicen ellos quizá toman partido o ventaja de predicar la palabra de Dios, pero lo están tergiversando. Están mostrando algo totalmente contrario a lo que realmente hace un ministro de Dios y es quizá para que otras personas no crean, para que estén escépticos y no quieran conocer la verdad de Cristo y no quieran ir a una iglesia cristiana. Sí, porque tratan de formar una ventana hacia lo que es un ministerio, que es simplemente un negocio, un pirámide, una manera de, de ganancias para los pastores, para que ellos puedan vivir bien, y nada tiene que ver con Jesucristo y la salvación. Y eso es lo que el enemigo quiere poner, que tú y yo pongamos la mirada en las cosas falsas. Porque no todos los ministerios en este tiempo son falsos. Muchos ministerios están esforzándose, están yendo a las calles, están predicando la verdad. Hay sanidad, en milagro y señales que Cristo Totalmente. vive. Que Él es el, el Rey de Reyes y Él viene por su iglesia. El novio viene para la novia que somos nosotros. Este es el tiempo que ahora estamos experimentando. La verdad contra la mentira. Pero tú y yo nunca vamos a saber... ¿Cuál es la diferencia? Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo es. y la Biblia para confirmar entre el bien y el mal, la verdad y el engaño. Totalmente. miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice la versión lenguaje actual. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento, escuche bien, y dice el versículo 9, resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. ¿Qué me indica aquí? Que hay un sufrimiento para aquellas personas que quieren seguir la verdad, para aquellas personas que realmente le sirven a Dios aquellos que no tienen ningún otro tipo de motivación en su corazón más que caminar por la verdad de Jesucristo. Y dice aquí la Escritura, nos está alertando, nos está invitando que es necesario que nosotros estemos listos y atentos para lo que venga. Y que sea lo que sea lo que venga, disturbios, desórdenes, el vituperio... El desenfreno aún en medio del pueblo de Dios, la apostasía, Joe Todo esto nosotros permanecemos firmes y estamos alertas, velando, pendientes Allí con los ojos siempre en Cristo, para no desviarnos Porque vienen cosas peligrosas Por eso es que la Biblia es tan importante Para, para que no tengamos ese sentir de correr hacia atrás O de, o de no creer porque si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo hermoso nos va a dar convicción, nos va a dar firmeza, nos va a guiar hacia el camino correcto y nadie nos puede llevar a ningún otro lado. Siempre, como dice Yesenis, en la mirada con Cristo, siempre enfocado, no dejar lo que dice en el otro, lo que hizo aquel, lo que se está haciendo. Siempre recordarnos que Cristo nos dice a través de la Escritura lo que está por venir. Nuestra fe va aumentando cuando vemos que la Biblia sí es verdad. Lo que dice en la Biblia es lo que está sucediendo hoy y nos podemos preparar correctamente en espíritu y en verdad a adorar a Dios. En, en tener convicción con el Espíritu Santo para que nos ayude. Tú y yo no lo podemos hacer solo. No engañará al enemigo si tú y yo no buscamos el Espíritu Santo que nos ayude. Por eso es que es tan importante que todos sepan la búsqueda espiritual, la búsqueda del Espíritu de Dios es lo que nos va a llevar a mantenernos firmes en nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, es imposible agradar a Dios, es imposible mantener la Así fe es. y es imposible llegar a la salvación. Por supuesto, el Espíritu Santo tú también lo puedes tener, porque el Señor Jesús dijo, me voy, pero les dejo el Espíritu Santo, el consolador, el que les guiará toda verdad. Y dice otro pasaje que Él nos enseñará la verdad. Así que tú tienes también a este gran, gran amigo, el mismo Dios viviendo dentro de ti, que te puede enseñar, que te puede ayudar a permanecer firme ante todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, porque la fe puede aumentar si permaneces en Cristo, pero si tú pones la mirada en todo lo que está aconteciendo, vas a dudar, vas a apartarte, vas a desviarte, vas a retroceder y dice la escritura que el camino que conduce a la salvación es angosto y que son pocos los que entrarán por él, yo así que nosotros necesitamos permanecer firmes, permanecer atentos, listos, pendientes de todo lo que está aconteciendo, porque el diablo quiere destruir, quiere destruir familias, quiere destruir hogares, quiere destruir la vida de nuestros hijos. Especialmente los jóvenes. Así es, y de los niños. Y es importante que tú y yo permanezcamos arraigados en la fe y que nosotros también podamos ser ese soporte espiritual para nuestros jóvenes y para nuestros niños, Joe. ¿Qué tan importante es que nosotros les demos a ellos a conocer la palabra de Dios? Exactamente, no retener lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos la obligación de enseñar a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros vecinos, a toda persona que tenga oídos, que oiga que Jesucristo es nuestro Señor. Ese es el evangelio, ese es lo que tú y yo como pareja, como familia, tenemos la obligación de preparar la gente para la venida de nuestro Señor que está a la puerta. Sí. La trompeta está por sonar y no tenemos tiempo que perder. Tenemos que anunciar la verdad para que la gente no se pierda y sean engañados. Y es importante que nos preparemos en Cristo cada día. En nuestro diario vivir necesitamos una relación íntima y personal con Jesús. No podemos nosotros adormecernos ni distraernos, yo, porque hay muchas tácticas que el enemigo está empleando para desenfocarnos de Cristo, de su verdad, de su palabra, nos distrae con las, los problemas, las preocupaciones diarias. Nos distrae también a través de las redes sociales, los medios de eh, comunicación. Como tú siempre dices, lo, las redes no se enredan. Claro, a mí el Señor me dijo, cuidado Jessen y no te enredes en las redes. Y no queremos decir con esto que utilizar la red social para bien, si te está edificando, si te está instruyendo con la palabra de Dios, tú puedes seleccionar algún tipo de de contenido que te edifique, pero no te permanezcas allí todo el día entero, porque Dios nos está llamando a que establezcamos una relación íntima con Él, donde tú escuches la voz de tu Señor, donde tú te prepares con ese vestido blanco, como Él dice, para que le recibamos a Él, el novio de Jesucristo, pronto vendrá por su iglesia, por su pueblo y nos llevará con Él. Así que no es tiempo de distraernos, de desenfocarnos, de preocuparnos, porque en muchas ocasiones, yo la gente se preocupa y desconfía del poder de Dios. Quizá vienen y le abruman las diferentes circunstancias problemáticas de cualquier índole. Y entonces esto hace que la gente pierda la fe, como dice aquí el versículo 9. Dice, resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Hay ataques del enemigo que vienen quizá a tu hogar para hacerte desconfiar del poder de Dios. Hay ataques del enemigo que quizá vienen a tus finanzas para hacerte dudar del poder de Dios, pero Dios dice, los que confían en el Señor nunca serán avergonzados, nunca serán defraudados. Y eso es para ti este mensaje, para tu familia, para tu bienestar, pero más importante, para tu salvación. Busca de Dios como nunca antes, únete al Espíritu Santo y sea uno con Él, sí. para que Él guíe tus caminos, para que te mantenga firme, para que tu fe no desmaye, para que puedas seguir en adelante y, y te vaya bien en todas las cosas. Estos tiempos van a ser de mal en peor, pero a los que aman a Jehová, Dios lo va a levantar. Así es, te invitamos entonces para que dejes aquí tus comentarios, si tienes algún pedido de oración, por favor, déjanos saber, vamos a unirnos contigo y a orar, para que Dios responda a tu necesidad. Además, hemos recibido también muchos mensajes de personas que hemos orado con ellos y nos dejan saber que Cristo ha hecho un milagro en sus vidas, que Cristo ha cambiado sus corazones, que Cristo les ha abierto puertas y esto también nos gustaría que tú lo experimentes y que nos dejes saber cuál es tu petición y vamos a hablar juntamente contigo. Te invitamos también para que escuches nuestro podcast. Daily Live Show, allí en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Tunnel Radio, Apple Music, Amazon Music y demás plataformas, puedes escuchar estos mensajes que te aportarán y además los puedes compartir. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros allí donde te encuentras, te enviamos un abrazo y deseamos que la paz, el amor de Jesucristo inunde tu corazón y el de todos los tuyos. Bendiciones.